Hola amigos del canal Random, hoy tenemos un vídeo espectacular, hoy tenemos una cosa, bueno, no sé cómo definirlo porque es tan avanzado a su época que no os sorprenda que, que dentro de una semana haya mucha gente haciéndolo sí. <risa> no, no, no, no, no, no es verdad. bueno, Pepinelo está aquí conmigo, Pepinelo, bueno, está en su casa porque yo no lo quiero traer aquí cerca Pepi, ¿qué pasa? ¿cómo estás? Hola, ¿qué pasa? ¿qué tal? ¿cómo estás? Bueno. ¿y cómo estáis? Como ya sabéis, Pini es informático y se dedica pues, a hacer cosas de ordenadores y demás, y por lo visto ha salido últimamente una tecnología así muy muy graciosa, que, que es eh, hacer cosas con inteligencias artificiales. Pini, explícanos esto cómo funciona. Bueno, pues la inteligencia artificial, pues... Bueno, a ver, nosotros hemos tirado por lo fácil, es decir... Eh, <risa> Hay páginas que te generan imágenes a partir de, pues, de unos datos que les das, de una inteligencia, de una base de datos que tiene cargada y tú dices, oye, pues que quiero mezclar un personaje con este y te los mezcla y te saca engendros, ¿no? Y sí. bueno, podemos darle un uso pues para ser personajes para una película, ¿por qué no? Claro que sí, a mí cuando me habló de esto yo dije, hostia, yo quiero hacer mi propia peli, ¿no? Porque ya sabéis que en el canal Random buscamos errores porque no hemos logrado nunca llegar a ser directores de cine, ¿vale? Eso es, lo que... <risa> Eso es lo que siempre se nos ha dicho, es verdad, somos unos acomplejados. Entonces vamos a hacer hoy nuestra propia película utilizando una IA. Total, si gente como Zack Snyder ha llegado a la fama. Haciendo lo que hace, pues una ya no puede ser peor, ¿no? Pini, así que, ¿qué te parece si empezamos creando la primera peli del canal random? Bueno, pues para... Vale, a ver, ¿quién podríamos de director? Lo primero es escoger un director. Sí, sí. Vale, ah. ¿quiénes son los mejores directores considerados del mercado actual? Eh, pues dos ah. visionarios como Zack Snyder, que lo aca acabas de nombrar, que es un visionario. Claro, y luego tenemos al, al otro visionario que es Don. Nolan. Don. Don Christopher Nolan. Perdón, hay que ponerse en pie, mano en el corazón. Venga, una peli de, de Zack Snyder y Christopher Nolan juntos. A ver cómo es eso. Vale, pues a ver, esto sería eh, la primera bueno, mezcla. ¿vale? Ese, es, ese es Nolan después de haberse comido a Snyder. Eh, bueno, bueno, eh... bueno, a ver, colaría como una persona real eh. Tampoco está en género. Si, no, si no supiéramos quiénes son ninguno de los dos Esto colaría como un ser humano Sí, sí, perfectamente Porque, o sea, que oye, que realmente no está tan, tan mal Y bueno, tenemos aquí a, a otro más Otro Christopher Nolan Snyder <risa> o... Pero este ya es un poco, un poco antiguo, ¿no? Zach un poco Nolan. ahí de, de, sí, de sí. una foto del siglo XVIII Sí, sí, bueno, eh, bueno, bueno. Eh, no vamos. me gusta, ¿eh? No me gusta. Mezcla, mezcla, mezcla a alguien con otro. Mezcla... Quita a Nolan. Dale, ¡Oh, hostia! Eh, ¡Venga, oh, venga! Oh, este es... uf Oye, Este es... es un poco... Es un, un Nolan un poco creepy, ¿eh? Sí, sí, pero fíjate. <risa> tío, <risa> tío, es que tiene un nivel de... Realismo, <coughs> nunca mejor dicho Impresionante, Hostia, qué ¿no? Horror, qué, horror, eh, qué horror Pero horror. bueno, la mezcla Zack Snyder-Nolan me parece que no No, no yo te quita uno de los dos meta Michael Bay, que mola más que Michael Bay puntos. Bueno, sí. pues vamos a poner Y ahí, ahí va Hostia, eh, Hostia Este host... sí ha salido un poquito en género, ¿eh? Hostia, hostia, sí, es un poquito muñecamen, sí. Uf. <risa> un poquito. Uh, este, de este va, vale para peli de terror, eh. Te digo. Vaya, espérate, este mismo. Mira, uh, uh, uh, mira, uh, uh, mira uh, uh, este tú. <risa> hostia. Este se parece a un actor que sale. Es un actor súper secundario, que sale en muchas pelis, que salía en Minority Reporter, el cirujano, que salía. No sé cómo se llama, porque es un actor que sale en tantos millones de sitios, que salía. El de, el del mundo perdido, el que se va a plantar un pimporra y se lo comen los pequeñitos. Sí, es, se parece sale un montón a ese, tío. En la serie de Prison Break. Sí, ¿sabes quién te digo? Es que no sé sí, cómo sí, se sí, llama. Sí, perfectamente, ¿no? A que tampoco, se parece un montón a ese. Tampoco recuerdo. Luego no yo... inserta el nombre del tío en, en postproducción. Vale, mira, este. <ríe> Hostia, tú, es deforme por todos lados, tío Este no, no ha quedado muy, muy ¿eh? Pero, pero, este se parece a Ross de Friends Pero el anterior tenía como la cabeza así Como muy, caracono un ¿no era? Y poco... este es... Está triste, ¿no? No sé, no sé si está triste O con cara de, de, de querer de matar. Oye, porque, sí. fíjate los ojos Los ojos tiene más azul que blanco O sea, sí. lo normal es que... Lo... Hostia oh, Dios mío esta es la, la venganza de Michael Bay, la película del próximo Halloween. ¿Aquí que tiene? ¿Más de Zack Snyder o más de Michael Bay? Más de Michael Bay. ¿Tú crees? Michael Yo Bay le veo más sí. de Snyder, ¿no? Bueno, no sé. No sé. Vamos a ver la no siguiente, sé. que es, es como mitad y mitad, ¿no? Este está como más equilibrado. Y fíjate, es que lo guapo de la IA, fíjate el pelo y todo, el mechón y... Me pasa, sí, claro. sí, sí. Pero es cojonudo porque fijaos que tiene la raya y el pelo sí. va hacia un lado, pero luego... El mechón va hacia el otro. Sí, sí, pero. Joder. Y también es cierto que hay algunos rasgos desproporcionados, como orejas, nariz, los ojos. Boca, ¿Qué coño pasa en los, los ojos? Mira, los iris de los ojos, que es que tienen más azul que blanco. Eh, sí, sí, sí. Bueno, en fin. Bueno, bueno ya hemos visto suficientes directores. ¿eh? Ya tendremos sí, que elegir aunque... cuál es el mejor director de los escogidos. Pero ahora necesitamos un actor, un actor protagonista. Bueno. Entonces vamos a combinar al mejor actor del mundo, que es Samuel L. Jackson, obviamente eso lo sabemos todos. ¿Con pero quién, ¿con quién antes, le ponemos? ¿Con... Antes quiero volver ¿Sí? a Snyder Nolan porque he dejado la mejor foto para el final. <risa> <risa> ¿Y te la creo así cortada? La inteligencia artificial te lo creas, sí. Cortado, toma. Dice, o sea, no sé qué pelo ponerle a tomar por culo. Le corto por la frente y ya está. ¿eh? Oye. Qué y, maravilla. Y la nariz roja, o tiene frío, <risa> o, o ha pimplado, eh. Ha pimplado un poquito de vodka así en la sí, nieve. Sí, bueno. bueno, pasemos ahora. Ya tenemos suficientes directores engendros. Necesitamos mm. un director. O sea, necesitamos un actor protagonista. Entonces vamos pues a mezclar al mejor actor del mundo, que es obviamente a todas luces Samuel L. Jackson. Sí. ¿Con quién lo podríamos mezclar? ¿Con alguien carismático? ¿Con sí. alguien gracioso? ¿Con alguien así exagerado? ¿Quién se te ocurre que reúna estas características? Oje, el señor Nicolas Cage. Oh, Nicolas Cage, venga. Samuel vale. L. Jackson y Nicolas Cage unidos de, de protagonistas. Venga, va. Da, da, dale, a ver. Vale. <risa> Mira la nariz, que la echa, en la nariz, tío. La barba. Es que tiene como las orejas dibujadas, el bigote dibujado y la nariz, no sé, parece como de plástico, ¿no? Sí, parece como una de plastilina así puesta. Y las orejas blancas, o sea, es negro pero tiene las orejas blancas. ¡Qué maravilla! Sí, vamos a pasar... Esta Mira. yo creo que es la mejor, una de las mejores que viene ahora. Pero si es el Dr. House negro, tío, que me estás contando. <risa> sí, pero, hostia es que el de Nicolás, o sea, que Es que no se no parece le a ninguno nada, de los dos y de Samuel. es que no se parece a ninguno de los dos es increíble y el pelo rosa sí por qué eh, porque sí y bueno qué vamos, gratis? vamos a pasar a, a, a este que generó no, a los claro. dos por separado para <risa> vale, estar unidos por la pierna son hermanos y ameses de pierna sí <risa> es un poco pelo diadema que sí. ahí eh sí. ah bueno dice? y ahora viene también una muy buena mira esta tú <risa> ¿Pero qué tiene de Samuel L. Jackson esta imagen? Eh, eh, eh, a ver, no lo sé. Tenemos que coger una foto de Samuel L. Jackson y buscarle parecido, pero... Vale, vale. ¿tienes más de estas? Eh, no, tendríamos que pasar ya a las actrices, a, ¿no? A, a las actrices, vale. Pues tendremos que ponerle, pues, un... Pues, pues una actriz, ¿no? Para que surjan cosas entre ellos, haya una trama. Claro, Entonces, haya amor. ¿Cuáles son las dos actrices más vistosas del momento? Eh, ¿Rosy de Palma? ¿Rosy de Palma? <risa> <risa> Eh, a ver, podríamos poner a. a pues a, a dos super mujeres, ¿no? Dos super heroínas. Como Wonder Woman y. Y, y, y, y, la, y la Scarlet. ¿Sí? ¿Cómo bueno, se bueno, llama? Scarlet Johansson. Vido, Black, Black sí, Widow. Sí, la, la vida negra. Venga, pues, ah, Scarlet ah, Johansson. En, y, Gal, y, Gal Gadot. Y, y Gal Gadot. Venga. A ver, ¿qué te parece esto? ¡Hostias! ¡Qué cosa más rara! Eh, rara, creo que queda mejor pero, que la Samuel, ¿no? Y sí, pero fíjate en el pelo. En el, tiene sí. el pelo, por un lado le llega por la barbilla y por el otro lado le llega por debajo de los hombros. ¿Cómo sí, se come eso? Y lo tiene aquí como flotando, es un poco extraño. La siguiente... ¡Ay, Dios, tú! Hostia, esto, esto es un muñeco de cera, ¿eh? Hostia, esto tú. es un muñeco de cera, de estos que dan mal rollo en el museo. Madre mía, aquí la un IA poco... se le ha ido un poco, Le falta ¿eh? un bigote pintado, vamos... A ver, la siguiente. Oh, sí. Esto parece de. ¿Cómo dices tú? ¿De, de Play 1 o de Play 2? Esto. Esto parece. Sí, sí. Hombre, de Play 1 quizás, pero. Pero hostia, es muy chungo, eh. Sí, sí, sí. Porque tiene los hombros con escamas. Mm. Que no no sé. Pero. Y aquí. Hostias. Bueno, a ver, este es un poco muñecamen, pero es el menos horrible de todos. O sea, se le ve un poco muñeco, podría colar como una persona con un filtro muy raro de esos de Instagram. Sí, y ahora... Hemos Esta sacado... podría colar como ser humano, como quieras que no. Y ahora pues hemos sacado también... Bueno, hemos sacado nuestro amigo Infi. Nos ha hecho el favor de sacar eh, escenarios además épicos. Mira, en plan... Bueno, aquí heroico, ¿eh? Pero tío, pero si eso, o sea, eso está hecho con el paint. Que le han cortado la cara a una en el cuerpo de la otra. Tienes aquí media Wonder Woman con la cara de... Pero es, pero es que está todo mal, si es que la cara es de otro color. Eso está hecho con el paint como poco. Y mira, esto no sé qué es. ¿Qué es como sí? un, un vestido de, de noche con luces y... ¿Qué le pasa en la boca? ¿Puedes eh, hacerle zoom a la boca? Sí. Eh, oye, espérate, pero mira los, los, los agujeros de la nariz, los, los tiene o sea, frontales. O sea, Claro, tiene, no tiene nariz, o sea, tiene dos agujeros aquí y el morro hasta aquí. ¿Qué tipo de accidente ha sufrido esta señora? <risa> Tío, que, que de verdad es como si le hubieran cortado media cara. Bueno, yo ya, ya, ya, ya, ya. Bueno, a ver, la película necesitaría un villano también. Y el un villano, villano por supuesto, tiene que, tiene que ser que calvo. calvo, claro. ¿Quiénes son los mejores villanos de la historia del cine? Bueno, uh... pues... A ver... Robert... Uh... Bueno, a ver, vamos a poner... Porque podemos poner a cualquier actor, pero Calvo, que también es una sí. posibilidad. Y a los Calvos ponerle pelo también. Pero bueno, vamos a poner Calvo a, a Robert De Niro y a Al Pacino. Y Al Pacino, Al Pacino, los venga. Mira, mira, mira, mira, mira, tú. Eh, pero que tiene de Al Pacino, si bueno, es Robert no, De Niro pero, calvo, sin más. Pero fíjate el pliegue este que tiene aquí en la cara tan <ríe> raro. ¿Qué es esto, tú? Eh... ¿Algún implante de ciberpunk? hay que tenga ahí un <risa> teléfono móvil incrustado. Muy raro. Pero que no está mezclado. Hostia. Y este es como al, al Pachino joven. Hostia, al Pachino recién salido de Auschwitz. ¿Qué es eso? <risa> Madre mía. Y, y, y lo que no sé es por qué lleva esta ropa, porque también se le puede definir la ropa. <risa> este mortal! Uh, ¡Mira la cabeza! Uh, tú. Uh, ¡Uh! ¡Qué chungo es esto! <risa> Tío. Parece como se llama el Michael Berryman, este. ¿Qué? Madre mía. Fíjate, tío. La cabeza. La cabeza. Man. Ay, aquí mira, está mejor, pero. Bueno, mejor porque tiene un filtro horrible que no se ve como un, no se ve como una, una foto normal, vaya. Pero Sin oye, dibujo. más o menos sí parece una mezcla. Más o menos. Sí, sí. Esto podría colar en un cómic, quizás. Sí. Esto, pues, no se parece o sea, a este ninguno. Es este se parece un poco al de al de Breaking Bad al Mike sí un poquito se parece más a Mike que a los dos actores que se supone que se tiene que parecer y bueno y ahora Mike calvo malo también sí venga dime y ahora creo que venía la, la mejor de todas ¿Por qué tiene un cuello tan diminuto <risa> La inteligencia pero que es un, un cabezón de estos que les abres la boca y te dan caramelos es que <coughs> como con un CGI en... Muy raro, tío. Parece Cuello Tortuga o algo, ¿eh? ¿no? Sí, es que parece, parece un villano de una peli de Pixar o algo así. Espérate, espérate, que hay... Hay una alguna... ¿Hay Sí, esta también me encanta. Es como una especie de Muten Rossi, ¿sabes? Así en plan para la Play 2. Sí, pero fíjate en la calva los picos aquí. Claro, claro. Y Oye. este ya... vamos, esto ya para rematar. Si se parece a Marlon Brando. ¿Qué? Ay, Marlon, pues, bueno, estoy hecho una mierda. Esta bueno, es una de las maravillosas, IA. Eh, tengo, tengo alguna más. Venga, va, más, más, Venga, más. Yo vamos, quiero ver, ver más, estoy, estoy adicto a esto. esta. Esta es horrorosa. Dios mío, Dios mío. Y yo Dios, creo Dios, que después de esta no hay ninguna otra que la supere. No, no, no. Nada, Está nada. totalmente deformado, la calva desplazada. Vamos, vamos, vamos. Tiene claro. como, como, como un huevo aquí en la cabeza, ¿no? Como en plan un alien, como un tentáculo así que él sabe, porque está como por detrás de la oreja, le aparece. Pero hay, hay fotos decentes, ah. ¿sabes? Que, ¿Sí? que son proporcionadas. De hecho, y es que ya no te, te, te, ya no te digo que esto me, este tío me suene de, de ellos dos, es que este tío me suena de que conozco a alguien así. Pero ahora no sé qué. Pero hay, <risa> hay algunas que están muy conseguidas y parecen muy reales. Está esta no. esta, bueno, en mm. los ojos se ve que, que es falsa y tal. Aquí se difumina la Hombre, por aquello, se por aquello de bajo derecho de que tiene la ceja unida a la pestaña. Se me ocurre. Por ejemplo, Ay, no es cierto. Nace la ceja y se le muere en la pestaña. Bueno, venga. Pues eh, podríamos buscar más? otro villano, ¿no? Ahora... ¿Otro villano? Sí, pues mira, no. vamos a buscar calvo mira, de mi, verdad. A mí hay dos ¿no? que me gustan mucho, que, que les ponen a hacer de buenos, y todos sabemos que en el fondo son malos, que son <coughs> La Roca y Statham son calvos. Bueno, pues... <risa> A ver, Son lo... la roca mezclado con Kletus. Y tiene la cabeza del de antes, igual. Tiene el huevo aquí en la frente del de antes. Pero... Son más o menos reconocibles. En este caso, mira. Y esta... A ver, esta no está tan mal. Hombre, esta... es la roca con el ceño fruncido. Parece que, lo... ah, parece que ha sido la roca mezclada con Mark Wolver. Ay. Y qué más. Bueno, ahora como son calvos, eh, vamos a ponerle <risa> pelo, porque le, se les puede poner pelo a la guía Pero ¿por qué quieres ponerle pelo al villano? Ay, mira, mira, mira de... oh, qué molón. Dios mío. Mira Parece qué molón el prota tío. De, del, del Yakuza Laica like Dragon. Sí, sí, sí. Me acuerdo cómo se llamaba ahora el notas. Dios, Dios, Dios, Dios, Dios, Dios, Dios, Dios. Dios, Dios. Dios es que Bueno, tú. Esto. ¡Dios! Mío! bueno! Y mira, ¡Parece Mister Satán tío, y la, se la han pegado como detrás. Se lo han pegado en el cogote. Me hace el pelo de aquí. Ay, y ahora con melena. ¡Hostias! En plan ahí el pirata Francis Drake. No, ¿cómo se llamaba el de la princesa? Francis Drake, sí. Mira, mira este. Es pasión de, de gavilanes, eh. De rockfucker, vamos, totalmente. The Rock con Santiago Segura. Mira este, Hostia, eh. The Rock Rambo. Sí. Qué maravilla. Hostia, ese es el The Rock distraído, eh. Sí. Aquí ya... Le, aquí con ropa ya.. Bueno, ahí está... Oye Los ojos. ¿Qué le pasan los ojos? Está mezclado con estipus semi. ¡Míralo! Estipus semi. Ojo a esta. Porque fíjate que los, los pezones son como dentaduras. Tienen dientes, es verdad. Ya no sé qué cojones habrá pensado la IA para ponerle boca en los pezones, tío. Es, es, es tremendísimo. Bueno, y ahora viene mi, mi favorita, ¿vale? Con a esta vas. vas a flipar. con Leticia Sabater. Es tremendísimo, tío. Esta, mira, es más simpática. ¿eh? Hostia, no, no. No me sí. nada superado la anterior, ¿eh? Vale, mía, va con el pobre de Rock, pero bien, ¿eh? Hostia, qué es muy gracioso ponerle afro, tío. Y yo no sé por qué hace eso con los ojos. Yo creo que... Tienen muchos problemas con los ojos, esta IA, ¿eh? Y estar aquí, fíjate. ¿Qué es, ¿Qué es eso? No, tío, es la versión barbude, sin dientes también. Y ahora los dientes los tenía antes en los pezones. Se los ha quitado esta foto. ¿A ponerse a la otra? Ay. Madre de la mía. Y mira este, aquí, la, aquí está triste. Tiene los ojos Oye, estás como... O... Estás obsesionado con la roca, eh. Con el gato con bota, los ojitos Ay. tristes. Hostia, pero son las mejores, ¿eh? Todo hay que sí, decirlo. Sí, sí, sí. Y bueno, la última... Ah. Que que bueno, el afro Ay. ese pegado Tiene aquí atrás. como algo raro ahí que le sale... Sí, pues ahí. tiene aquí como recortado pico, ¿eh? el pómulo con ah. la oreja, es muy raro. Tiene un defecto ahí, un poco extraño. Bueno, venga, eh, es que bueno. Eh, nuestros amigos, nuestro protagonista debe tener un amigo gracioso, una mascota, Siempre sí, ¿no? claro. siempre tienen, todos tienen, Steven Seagal siempre tiene un acompañante que hace chistes, eh, Will Smith siempre tiene a Martin Lawrence, sí. ¿vale? Eh, Han Solo siempre tiene a Chubaca, ¿vale? Pues mmm, tiene que haber con, con, con nuestro actor, con Samuel y Nicolas Cage, tiene que haber pues algún engendro que lo acompañe y que, que haga chistes, o, o, o que muera trágicamente si requiere la ocasión. Entonces, eh, necesitamos mascotas, ¿vale? Sí. Es así. Nos vamos a ir a, a algo robótico y extraterrestre. Vamos a juntar. Robótico y extraterrestre. A Yoda con R2, R2 de 2 Ah, vale, con Yoda. Yoda y R2, hostia. Mira esto. Pero. <risa> no. Tío, no, que no le. No puede ser Yoda la chorra del. De... No. <risa> y tiene como patas de Ewok. O sea, no, no, sí, no. Es, es muy raro. <risa> es tremendo tú eh, tío, es que lo, lo de las guías tío, es que vamos no me jodas y este <risa> con canas y todo, tío, fíjate hostia, pero claro, el R2 es el traje bueno, a ver, dentro por lo menos tiene sentido conceptual, no es como el otro de venga, ¿dónde, ¿qué le pongo la chorra por la cabeza? ya está y <risa> esta, esta foto no la <risa> entiendo porque la mezcla fue No lo sé Pusimos Yoda y R2 Y salió un tío random No sabemos quién cojones Y también la han deformado los ojos, tío, al pobre Son siameses, son siameses como Ay. en basket case, ¿vale? Lleva la bragueta abierta pero Dime, por favor, que lleva la bragueta abierta Espérate No, no, no, es, es, mm. es, es, es, es, es la costura Sí, Cuídense. pero la costura que... Bueno, mira esto, es Yoda Thanos. Sí, pero... de el pues habrán dicho, bueno, color. El, el brillito azul ese de detrás de la oreja. Sí. Ya está. Ya está. La... <risa> A ver, este tendría más sentido porque, oye, que encima tiene la rebequita de sí, Yoda. Tiene, ¿eh? Ese es el que, bueno, tiene, tiene sentido, tiene sentido. Este sí. Este no y, y esta nariz de persona Sí, sí, no sé, no sé ¿Y qué es coño es rara. eso que le sale del lado derecho? Es como una tercera oreja, ¿no? Sí, sí, son tres <risa> orejas Tiene como orejas de Gremlin <risa> Y esta no sé ¿Y R2 dónde está? Y luego a la izquierda tiene como pelos En vez de oreja o tentáculos No sé qué narices es ¿eh? No sé dónde está R2 <risa> <risa> Esto es tremendo, tú. Parece un papa espacial. Ay, qué, qué maravilla, es... Tete. Qué risa más tonta. Bueno, pues ahora, que, que nos faltaría? Mira, nos faltaría. Banda sonora. Ba banda, banda, sonora. Sonora. Banda, banda sonora. Banda sonora. Venga, vamos a poner música romántica. Música Vas a mezclar romántica. Pini, música romántica. Vas a poner, obviamente, a George Michael y a Shakira Shakira canta romántico. Claro, el Wakahuaca, waka que te crees que es? ¿Del come coco? No, el guaca es de. Bueno, a ver, pero. Oh. Todas las de Shakira son de. Todas, todas. Esto es de amor, todo. Eh... Bueno, a ver. Hazme caso. Que no sabéis leer entre líneas? Eh. George Michael y Shakira. Venga, dale. ahí, vale. Mezcla ahí. <risa> <risa> Ojo. Insistimos, esto lo hace una inteligencia artificial, ¿vale? Para to para todas esas personas que seguís diciendo que las inteligencias artificiales a día de hoy sustituyen todo, no, todavía no, ya se verán en un futuro, todavía no. Vamos a, se a seguir. ¿Dónde está Shakira? ¿Dónde está Shakira aquí? En el, en, el, en el bridge bridge, este de los ojos. Sí, mira, le han perfilado las cejas y le han puesto sí, maquillaje. Fíjate, fíjate en la patilla, en el... Es que no sé cómo se llama. El, el piquito este que asoma aquí, que, que tiene como el piquito y luego otra vez se le vuelve a hundir. Sí, sí. Sí, sí. Y un pendientillo ahí, ¿vale? Y ahora... <risa> Tío, esto es Sakira con Beyoncé, ¿eh? mezclado mezclado. <coughs> Aquí no hay señor por ninguna parte. No, no, aquí George Michael no sé dónde se lo han dejado, pero bueno, eh, parece que la mezcla hombre mujer no pega, así que no no no, no o, pega ninguna mezcla que esté haciendo esta mierda. O, o dos cantantes, <coughs> dos tíos o, o, o dos mujeres. ¿vale? Bueno, pues qué más podríamos ponerle a la, vale, a la trama. Pues nada, espérate, vamos a elegir cantante masculino, pues George Michael y Freddie Mercury. Venga, va. Van bueno, a ver. A ver si mezclando dos señores sale bien la cosa. Bueno, vamos a ver. <risa> Le ponemos un bigote y ya de Freddy Mercury... Bueno, espérate. La vestimenta, tal y cual. Bueno, cuela como ser humano. Con sí. mucho filtro. Esto <risa> parece que ha salido de Rocky... De The Rocky de Horror de Rocky Show. Horror Picture Show ¿sabes? Sí, sí, sí, sí, Tiene toda la pinta. Y esto ya, esto es un engendro, no me jodas. Tiene aquí como un mulet peinado Hostia, sí, pero fíjate en el, en el cuello ¿no? Que tiene que como las, lin, las el externo Cleido este de mierda y el bujero Pero luego no tiene aquí, está todo plano a partir de aquí pero Está sí, plano sí. pero tiene un bujero aquí Como si madre? lo hubieran puesto Votos uniforme y se lo hubieran dejado recto Esto es No sé qué tiene en los ojos Pero este sí parece muñeco de cera Este parece muñeco de cera Este, este parece sí, muñeco de cera Para totalmente. el Museo de Madrid vendría bien y esto es, es como de los chichos boqueados, tío. Es un chicho enfadado, pero... Sí, sí, sí. Es como de martes y trece disfrazado así. Y este ojo que tiene tres brazos <risa> y cuatro dedos en esta mano, tú. Aquí, a ver, ¿aquí cuántos tiene? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Pero aquí tiene No, cuatro. no, no, no tiene seis, tiene seis, tú. Tiene seis aquí. Cuenta el pulgar sí, también. Tiene una cosa rara, sí. Siete? Uno, tres, tiene siete. Tiene... Aquí cinco, tiene cinco, seis, siete. Y, cinco, y luego tiene dos dedos aquí en medio. O sea, tiene los cinco dedos normales y luego de aquí tiene otros dos que se le cruzan. Y ojo, fíjate, la blusa ojo, el micro, es parte de la carne. el micro Y el micro, no con la boca. Sí. el micro no está sujeto a nada. Tres no brazos, con la boca cuatro dedos en esta mano. Esto es un engendro total, ¿eh? Y bueno, los de atrás... Eh, Parece Várate, un de la mira, cara de este las galaxias. De el, estos alienígenas el, el, que había de fondo. Pero a este le está atravesando hostia, la hostia, cabeza al micrófono. un ¿no? una al micro. un una al micro porque entre el micro y la cabeza. Entre el micro y la barbilla hay algo muy raro. La lengua. ¿Qué es ese pliegue que hay ahí? Es como labios o lengua. Ay, sí, se sí, sí, parece como, que se como la, la lengua. <risa> que se le ha quedado pegado el micro a la lengua. Por eso a el ver, micro no se cae. Este yo creo que es el, el más engendro de, de casi todo. <risa> bueno, y esto. Tiene aquí como... Bueno, está igual, sujeta el micro con la polla, con la chorra, pero... Bueno, espera, pero que tiene... Es como un saxofón micro, como, claro. bueno, a ver, eh, esta cabecita de aquí, yo... Mm, la poquito. lleva apoyada en cierta parte. Sí, sí, sí. y Luego, fíjate el, el pezón donde lo tiene aquí, con una línea con el pelo que se le une a, a los pelos claro, del tiene, sobaco. Tiene, tiene el pezón aquí, claro. Como toda eh. la gente normal. El micro pegado oh. a la nariz... Bueno, o al bigote, diría yo, ¿no? El micro en el enlace del... Lo lleva con velcro. Lleva un velcro en el... <ríe> Madre mía. Luego esto, bueno, si la cabeza no estuviera tan deformada... Pues bueno, este vaya. es Freddie Mercury si hubiera vivido hasta los 70 años. Sí. Que en, en un típico programa de Nochevieja, pues, hubiera salido ahí, de esta guisa. Este cuela, este cuela. Este sí. Este George Michael Freddie Mercury, yo creo que, que oh. sí. El... La mezcla que está bien, ¿no? Pero bueno, ahora tocaría Uf. Mezclar la, las mujeres, ¿no? A ver... Venga, dale. Esto es una maravilla, eh, me encanta Vale, Shakira y bueno, Beyoncé. No he Mira la cara <risa> no, Mira no, la cara, atrás, tío el de, atrás, el de atrás, el cámara Mira el cámara Hostia, el de atrás? <risa> le, le falta <risa> ¿Qué pasa aquí atrás? No, no, y ahora quiero que mires, no sé qué llevan en el entreteto, pero quiero que le mires la mano izquierda Como una sombra, a ver, la mano izquierda que, que tiene ¿O Otra lo... izquierda, Pini Ah, la de ella Claro eh, Tiene ahí... ¿Qué es eso? No sé ¿Qué, es, como, es como mitad mano, mitad, eh. mitad, mitad garra de pollo, ¿sabes? Sí, sí, es muy raro Es rarísimo Oye, pues no tengo ni idea de qué es eso Hostia, no tío, es que estoy fascinado con el cámara. O sea, le han cortado media cabeza y tiene el objetivo que le sale sí, de su La sí, sí. o sea... han recartado, pues. <risa> bueno, esto se parece mucho a lo que vimos antes. <risa> vale, se parece mucho. Esto. Oye, daría el pego. Daría el pego como ¿Eh? persona real, ¿no? Sí. Yo creo que sí. Muchos Esto no. Esto no. Aparte, es como le, si le hubieran aplanado el cuerpo, se le hubieran achatado. Sí. Y lo hubieran tirado de la barbilla para abajo. Oye, ¿la qué? <risa> <risa> Esto parece de la brachanante. Esto parece Joaquín Reyes disfrazado. No me jodas. Vale, a, a ver, ver. ¿Qué más, eh, Pepinelo? ¿Qué más tenemos? Pues podríamos poner. Eh, ¿Un villano? ¿Un villano no? ¿Un, un monstruo, villano. un monstruo. ¿Un monstruo? Venga, va. Venga, vamos a mezclar. Venga, pon, ponme, ponme a Henry Cavill. ¿A Henry Cavill? Sí, porque está cabreado porque le han echado de todas partes, así que se va a volver un monstruo destructor de cosas. Pues mira, como con algo relacionado con The Witcher, un dragón. Venga, de, un dragón con Henry Cavill. Venga, a ver qué sale. Es un dragón paticorto. Sí, sí, tiene dos patas. Solamente como es si como fuera un, ¿no? un Weaver, pero dónde está Henry Cavill? Eh, no está, pero tiene aquí no tiene alas tampoco, tiene aquí como como una aleta de dragón tiburón, una cosa muy rara. Y vamos a ver la siguiente. Mira. Ese <ríe> es eso rojo del cuello. <ríe> no lo sé. Eh, pero yo qué sé, es como si lo hubieran metido en Reanimator y lo hubieran pegado trozos de cosas. Pero bueno, Uy. aquí... Eh, eh, este... Bueno, las alas este... un poco desplazadas, la cara sin ojos. La, la nariz, nariz es... bueno, la nariz, fíjate, no está ni alineada con la boca ni nada. Porque y el aquí, dragón, oye... Aquí al dragón se lo han pasado por el foro a los cojones. Oye, pero bueno, aquí pues está chulo nada. porque... Es como un The Witcher Superman con una katana, ¿eh? Y fíjate, la S de Superman tiene como escamas de dragón. Sí, sí, sí. ¿Tiene este su... está? Mira, mira, mira, mira, mira, está chulo. <coughs> Faltaría que tuviera más definición y tal, pero oye, esta imagen... Está chula, ¿no? Pues nada, chicos. Eh, nos vemos en el siguiente vídeo y nada más. ¿Algo que decir, señor Throne? Nada más.